Muy buenas noches, muy buenas noches, un poquito tarde el día de hoy, tantas ocupaciones no nos permiten a veces comenzar a tiempo, pero aquí estamos lanzando el programa también vía internet, a través del Facebook, los que quieran seguirnos allí pueden ustedes hacerlo también, los invitamos siempre a las 7 en punto, si no aquí lo pueden ver también en el Facebook grabado, o también lo pueden ver en Boris Darmon Channel, Channel. escriban así, C-H-A-N-L, Boris Darmon Channel, ustedes podrán ver todas nuestras presentaciones, y eh, conferencias en ese lugar, incluso aquellas que damos en los grupos educativos, en los grupos de negocios, también están allí en nuestro canal, Boris Darwin Channel, y ustedes pueden eh, visualizar y escucharlos todos. Muy bien, como todas las noches, reflexiones de la Biblia a las 7 en punto, hoy estamos comenzando un poquito tarde, pero vamos a continuar con el capítulo 9. El libro de Corintios es un libro muy especial porque el apóstol Pablo ya había instaurado el, el evangelio de Cristo en Corinto. Ya había pasado por allí, ya había grupo de hermanos, ya estaban reunidos miles y miles, formaban parte de la iglesia. Pero ustedes saben, todo crecimiento trae consigo también un sinnúmero de inconvenientes o problemas. Y por supuesto, muchos de los problemas tenían que ver con culturas o prácticas previas al conocimiento del evangelio de Cristo. Eso quiere decir que ellos algunas cosas estaban comenzando a aceptar respecto de Jesús, pero algunas otras cosas no porque sencillamente era parte de su costumbre. Como por ejemplo hemos hablado de ese hecho de tomar parte y un grupo se creían que eran de Apolos, otros de Cefas y Pablo les dice no, todos aquí somos de Cristo y ese es el nuestro mensaje principal. Este, estoy un poquito incómodo con el tema de mi espalda porque fui detectado una necesidad el día de ayer, así que tengo que cuidar un poco mi postura. Eh, por eso me ven ustedes haciendo algunos movimientos aquí. Pero como decíamos, el, el apóstol eh, encuentra en Corinto una cantidad de circunstancias que ya se van eh, eh, produciendo y que van provocando ciertas divisiones dentro de la congregación muchas veces pasa lo mismo en nuestros tiempos también las congregaciones se separan dentro de cada congregación hay problemas que los líderes se separan otros este, se agrupan y hay ciertas preferencias común de la vida de los seres humanos aún cuando aceptamos a Jesús o sea las personas que aceptan a Cristo no son seres perfectos siempre tienen cosas que van a quedar que vamos a luchar a través del tiempo con nuestras vidas, con nuestras prácticas. Entonces el apóstol Pablo se encuentra en una situación un poco especial, difícil, y una de las cosas que también comenzaron a, a cuestionar era el tema de su apostolado. Ustedes saben que el apóstol Pablo no fue realmente una persona que finalmente eh, tenía, o sea, había estado con Jesucristo, había estado con él. No, simplemente él fue llamado después que Jesucristo ya había ascendido, cuando él iba persiguiendo a los cristianos, incluso a los apóstoles en Jerusalén. Pero Dios lo llamó y él aceptó. Entonces, ahora, eh, algunos hermanos dicen, ¿pero qué, qué? ¿por qué tiene que ser de Pablo? Si Pablo no es apóstol. Ah, entonces comienzan a cuestionar el ministerio de Pablo. Y Pablo les contesta en esta primera parte que vamos a estudiar hoy, mañana vamos a continuar, dice, no soy apóstol, Capítulo 9, 1 Corintios, versículo 1. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? O sea, el apóstol Pablo está mencionando que la obra del apóstol en realidad no está en función de su posición, sino de los resultados que el evangelio que él traía estaba produciendo. Eso es muy importante. Algunos se consideran apóstoles, pero apóstoles de nombre. Dicen que son profetas y son profetas de nombre. No profetizan nada. Dicen cosas que ya van a suceder, que son lógicas. O predican lo que dicen que el Señor les ha revelado y se consideran apóstoles, pero no necesariamente lo son. El apóstol Pablo dice, ¿no son ustedes acaso el resultado de mi trabajo de apóstol? ¿Acaso no he visto a Jesús yo cuando salí a Damasco persiguiendo a los cristianos? ¿No les he contado? ¿Ustedes no lo saben? Bueno, y Pablo, muy bien, en muchos lugares había hecho muchos milagros, Dios estaba obrando a través de él, se notaba la, la, la, los frutos de su trabajo, así que era un asunto realmente importante que ellos tuvieran en cuenta eso. Bueno, dice, para, si para vosotros para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Mira lo que hace el apóstol Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Yo trabajo, hago tiendas, tengo que vivir de algo, por eso trabajo. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿No podemos ser esposos de una, de una pareja, de una persona? ¿Que algún problema hay? ¿Por qué me acusáis? El apóstol Pablo está poniendo su defensa. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea, nosotros como apóstoles ya no tenemos que trabajar. Era costumbre, parece, que los fariseos o los líderes religiosos de los templos de, de los judíos no trabajaban, vivían de las ofrendas solamente. El apóstol sí, se generaba sus propios recursos. ¿Quién fue jamás soldado?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 El apóstol no tenía ningún inconveniente referente a este tema, ¿por qué? porque él sabía muy bien que lo que estaba diciendo era correcto, era cierto. Y él necesitaba defender claramente o deslindar claramente este tema. Porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar el que hará y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo interesante. ¿no? Yo tengo derecho de vivir de las ofrendas, pero no lo he hecho. Tengo derecho. Pero no he aprovechado de ese privilegio, dice el Señor, porque no quise poner tropiezos ni obstáculos en el Evangelio de Cristo. Porque yo ya sé que aquel que le toca en el bolsillo inmediatamente rechaza la verdad de Cristo. Y el apóstol Pablo lo sabía perfectamente. Y él dijo, no, yo no he tocado ese privilegio, no he tomado de ese, de ese valor que me corresponde. Si yo he sembrado espiritualmente, así como el, el, el que pasta las ovejas, bebe de la leche, como el que ara, trilla y saca de los frutos, ¿acaso no tengo derecho yo también de poder aprovechar de eso? Pero no lo he hecho. ¿De qué me acusáis? El apóstol Pablo es muy claro en ese sentido. Versículo 13, no sabéis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 pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque es impuesta necesidad y hay de mí, si no anunciaré el Evangelio. Hace más o menos unos 16 meses, un poquito más, Dios me dio el privilegio de poder buscar un sostén propio. Y gracias a ese sostén propio, estoy viviendo. Hemos reducido todos nuestros gastos. Y hemos decidido vivir con lo mínimo que tenemos y queremos predicar el Evangelio. Hemos decidido dedicarnos en lo posible a hacer esta obra. Porque hay de mí, como dice el apóstol, si no anuncio el Evangelio. Hay de mí si no pongo en el corazón de las personas y en sus mentes, a Cristo como Salvador y Señor nuestro. No tengo ningún otro interés. Hace una semana una persona me escribió y me dijo, Boris, pon tu iglesia, funda tu iglesia. Tú podrías tener una buena iglesia, tendrías muchos miembros, seguramente. Las críticas también estarían detrás, permanentemente están prestas a poder criticar a todo aquel que supuestamente quiere vivir del evangelio. Pero hemos tomado la decisión de mantenernos al margen de las cosas materiales para vivir de alguna manera con lo que el Señor nos provea, pero con el privilegio de poder predicar el evangelio a todos los que quieran escuchar este mensaje. lo único que les pido a ustedes es que compartan el mensaje que ustedes escuchan si les gusta y creen que puede ayudar a otras personas el evangelio de cristo es para todos para blancos negros para pobres para ricos para cualquier persona que quiera poner su mira en jesucristo y nuestro único propósito con el evangelio de reflexiones de la biblia todos los días a las siete de la noche es que tú conozcas algo de la palabra de dios esta palabra bendita que la profecía decía que al final de los tiempos el Evangelio de Cristo sería predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a toda criatura. Yo lo único que quiero hacer es cumplir esa profecía predicándote el Evangelio de Cristo. Y si tú crees en Jesús, suficiente para mí. Lo único que quiero es que conozcas de nuestro Salvador. No te estoy pidiendo que seas perfecto, no te estoy diciendo que yo soy perfecto, no estamos buscando personas perfectas que tengan un comportamiento perfecto para poder alcanzar la salvación. Nadie alcanzará la salvación por sus propias obras, solamente alcanzaremos la salvación por la fe puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú quieres realmente vivir una vida al margen de la verdad, está bien, tienes derecho. Si quieres vivir una vida indiferente a las cosas que suceden en el mundo, también tienes derecho. Si tú quieres creer que este mundo va en camino hacia el caos y que necesita de un salvador, yo te invito a creer. Porque eso dice la palabra de Dios. Vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos en que la sana doctrina no habrá, no existirá. Todo será una mala intención, intenciones terrenales de este mundo. Y finalmente terminará esta historia con la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Prepárate, que es lo único que yo quiero. ¿Y cómo se prepara? Habla, habla con Él en oración, ábrele tu corazón, lee su palabra y comparte con otras personas este Evangelio. Así de simple, no tienes más nada que hacer. Cree en Jesús y será salvo. Tú y tu casa. Oremos. Amadísimo Padre que estás en los cielos, te doy gracias por este espacio que tú me das para poder presentar tu palabra. Te ruego que tú bendigas este mensaje y que llegue al corazón de aquellos que confían en tu promesa. Así como has dado al apóstol el sostén propio, así también danos a todos nosotros que queremos predicar tu evangelio hasta el tiempo del fin. Bendícenos, Señor. Llénanos de tu poder para seguir haciendo la obra que nos has encomendado. Bendice tu palabra en los corazones de los oyentes. Te lo pedimos por los méritos de Jesús, no por nuestros méritos, en su nombre. Amén. Amén. Que Dios te bendiga en esta noche. Reflexiones de la Biblia con Boris Darman. No te olvides, a las 7 en punto, por Facebook Live, todos los días. Y si quieres buscarlo después, en Boris Darman Channel, allí puedes encontrarnos con todos nuestros mensajes. Que Dios te bendiga. Buenas noches.